Es una... una, una un recién nacido, un neonato del sexo femenino de dos meses de edad. Eh, esta ha sido en la localidad de en que se ha presentado y ha sido trasladada a la caja petrolera de nuestra ciudad. Entonces... Eh, esto ha sido desde el 10 de mayo, vuelvo a re recalcar, y el resultado de Inlaza el 18 de mayo ha sido positivo para influenza B. La, la defunción de esta, esta neonata es el 15 de mayo del, de este, del presente año, a horas 4.45 am.